El primer juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Duarte aplazó la audiencia preliminar que se le sigue a los hermanos Joel Arismendi García y Hanley García, acusados de la muerte del joven Kelvin José Santos Enríquez. Eh, tanto la revisión de oficiosa que se iba a conocer hoy se aplazó para el día 8, como la audiencia preliminar también para el día 8. Dos audiencias, una revisión oficiosa en contra de los imputados, Harlet y Moreno, y la audiencia preliminar, preliminar también. Fíjate, uno de los imputados eh, cambió de abogado, en este caso Moreno, y en el día de hoy el, uno de, de los abogados que representa Moreno se encuentra en el municipio de Pimentel eh, en una audiencia. Por eso fue aplazado. Nosotros hicimos, hicimos oposición a esa situación, alegando que eh, no era una excusa legítima y la magistrada lamentablemente concedió eh, el pedimento del abogado de la, de la defensa. Familiares del ociso mostraron desacuerdo, asegurando que pretenden dilatar el proceso para beneficiar a los imputados. Nuevamente afirman que de no actuar la justicia, lo harán con sus manos. Este, yo lo que quiero es que se haga justicia, esas son estrategias del abogado, de los imputados, porque la preliminar era, estaba fijada para el día 5 y ahí llega un abogado nuevo, metieron un abogado nuevo, hubo un aplazamiento porque ese abogado era nuevo y tenía que conocer el caso, entonces la fijaron para hoy día 2, la preliminar. Entonces viene el abogado que tiene otra, otro compromiso en Pimentel, él no podía hacer eso. Entonces es una forma que ellos están haciendo, buscando estrategia, ¿entiendes? Para que la preliminar y variando, variando, variando, y ellos no lo van a conseguir, porque nosotros no nos vamos a cansar. Agregan los familiares de la víctima que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, pues aseguran los dos imputados están siendo protegidos por las autoridades. Para NTN reportó y Paulino.